como parte de los controles que como gobierno, primero mantener el, el toque de queda tal y como se estableció en los horarios que se ha establecido en la actualidad, eso es parte de lo que, de lo que, se, de lo que se tomó como medida. Me enviaron una serie de, de informaciones, bájalo aquí, que van desde no aperturar como se estaba esperando los cines a partir de este lunes de los cercos epidemiológicos que se habían establecido para Santo Domingo, Santiago, Moca, San Cristóbal, que era pues donde, donde estaba creciendo de manera pues alarmante. Este, esta pandemia, eso fue parte también de, de las medidas que, que al final también se, pues, se tomaron y yo creo, mi humilde punto de vista es, está el crecimiento del COVID proporcionalmente relacionado de manera directa con la ingesta y el consumo de alcohol yo creo que ahí faltaron medidas no es simplemente escuchar a la policía diciendo que vamos a meter cuco y vamos a ser más fuerte vamos a eh, la fortaleza, el pueblo no ha obedecido y el pueblo dominicano no está consciente y donde quiera que uno va uno ve que la gente no le importa usa la mascarilla pero para qué si la mayoría la tiene aquí en la barbilla y cuando ve a alguna gente, si están en círculo de amigas todo el mundo se queda aquí abajo los motoristas andan, andan con ellas como los cascos protectores, lo usan en las manos y cuando van a alguna autoridad se lo ponen. O sea, el dominicano no ha tenido eh, conciencia, entonces hay que crear una, una campaña de concientización que cause un impacto ahí. Y tomar medidas eh, en los bares, en la, los lugares donde hay gesta, está bien que los, los, las discotecas y demás están cerrados, eso está bien. Pero entonces vamos a, a ver qué están haciendo, porque ahora se han inventado peleas de gallo. Aquí, después, ahí de, de, del Laurel, en las proximidades de las urbanizaciones que hay aquí, Paseo del Río, eh, Terranova y demás, se han inventado una gallera y nadie va a ir a eso. Cerca del Colegio Médico Dominicano se han inventado otra gallera, eso funciona todos los días y todos los fines de semana. Y no son gente pobre, son ricos que van a jugar. Yo presenté aquí al principio la gallera improvisada. Aquí se están haciendo la, la, las famosas eh, canas y cosas de estas. Eh, se me olvidó el término otra vez. Se van a los colmadones, el frente está cerrado, y abren detrás en el patio y ponen las famosas canas estas con, con cosas como si fueran carpas, pero de canas. Y ahí bebe y fuma todo el mundo. Y la gente ha vuelto otra vez a los parques. A formar juca, la policía no supervisa, la policía está metida en los barrios y en las urbanizaciones está que llegue a barco viejo el consumo de alcohol, de juca y de drogas también. A pesar de que hay una ley que prohíbe eso. La 1619 se le debe a una diputada de aquí. O es diputada, me parece, me parece que no fue electa, la Lady Núñez. Los famosos kioscos estos. Se hacen quiosco y, y te ve cerrado, pero hay, abre un pasillo y detrás. Eso lo sabe. Hasta los, los chinos de Bonao, si es que quedan todavía en Bonao chino. Entonces, hay que tomar medidas con eso. La gente enfrenta a la autoridad, la confronta, no le tiene, no le tiene respeto. Y por eso vemos a las mujeres dando galletas y pescozones. sé la gente se manda cuando ve la policía y cuando se va a la ronda de vigilancia le sacan la lengua y a beber. Y yo no presenté aquí en La Peña. E incluso como ve, veíamos una, una patrulla disfrutando de unos tragones y sus traguitos con la comunidad a las 7 de la noche. Eso no es posible. Hay que, hay que tomar medidas de corrección porque es la vida de, del país que se está poniendo en juego. Y lo estoy viendo cada vez peor. Y el mentiroso del ex ministro, gracias a Dios que no está ahí ese ñame, que se fue para su casa, pasó al zafacón de la historia como un mercader y negociante, tal y como yo lo dije. Al final sincerizó la cifra. ¿Ustedes saben qué dijo ese pendejo al final cuando se iba? Que el famoso porcentaje que daba. Y lo estuve sumando cuando él hablaba de que andaba de positividad en un, en un 8. A un 10, a un 17%. usted saben lo que significa eso en número? En habitantes. Eso significa que por aquí en República Dominicana andan circulando. Sí que ustedes saben sumar, yo creo que soy abogado, pero por lo menos sé que dos más dos son cuatro. Y me enseñaron a sumar, restar multiplicar y dividir. Lo que le está diciendo a ustedes, y fue la cifra que él dejó: circulando 885 mil que han tenido o tienen el COVID-19. Y cuando habla que en, los, en el promedio de los boletines, cuando usted le dan un boletín al boletín de ayer, eso no mide los casos de ayer. Los casos se acumulan porque llegan tarde las estadísticas. Y son números que dan de 10, 12 y hasta 15 días. Ustedes sabían eso. Y que cuando eso se suma, se puede elevar a un 17%. Póngale usted un 15% sacándole un promedio, me está diciendo a ustedes que un millón y medio anda por ahí con el COVID-19. Que lo ha tenido, lo tiene. Eso es poco. Yo le dije a ustedes que andábamos en una cifra muy alta, ¿verdad? Y que hablar de la basura esa del 80 mil, que eso era un disparate, una mentira. Aquí, y lo dijo la que dirige la Organización Mundial de la Salud y la representante para este continente americano para Latinoamérica, ningún país tiene la estadística exacta de, lo, de la cantidad de muertos y de los contagiados. Pero aquellos que tienen su registro y le han dado manejo político están peor porque la gente de República Dominicana ha circulado creyendo que esto es un relajo y que no está pasando nada. Y por eso la gente sigue caminando, metiéndose en las guaguas. ¿Dónde está el Estado? cuando todavía en la voladora, en Caribe Tour, en Metro si existe, y en todas las jodiendas, y lo, lo meten empaquetada la gente. ¿Qué distanciamiento del caray hay? Y no acaba de salir un documento antes de ayer de la Universidad de, del Instituto de Massachusetts, ya lo dijo Rusia, eh, lo estableció la Universidad de, de Oxford, de Harvard. Ustedes vieron ahí el, el, el Instituto John Hopkins, estaba diciendo que no era dos, mil, dos metros que se comprobó la positividad con pacientes, de personas que fueron a visitar familiares, respetaron los dos metros y se dieron cuenta que aún los que estaban colocados a cinco metros se contagiaron en espacios cerrados. Y estamos demostrando que sabemos cada vez más ni bajo aire acondicionado ni decir, eso es lo que acabo de decir, la propagación a través de los ductos de aire y demás, lo que queremos decirle a ustedes es lo peligroso que ha constituido, porque cada vez más sabemos menos del COVID-19. Y lo que dijo ayer, lo estamos contradiciendo hoy, lo importante es que ya hay vacuna. Ya la tiene China, ya la tiene Rusia. Rusia fue la primera. Y que donde sea, República Dominicana tiene que ir a buscar ahí para hacer. Y usted tiene, Luis Abinader, que cumplir su palabra. Usted dijo, vamos a hacer prueba masiva. Vamos a hacer prueba masiva. Vamos a hacer intervenciones locales, circos, los circos epidemiológicos, perdón, cercos epidemiológicos y demás, porque esto no está fácil. Si nosotros estamos así, vamos a seguir cerrados hasta el año que viene. Es lo mismo, cada vez más para atrás, más contagiados y más enfermos cada día. Tuvimos un récord negativo. De ayer a hoy. Yo le di a ustedes y le calculé y salió exactamente como yo lo dije se lo voy a dar en un momentito cuando lo encuentre tantas cosas que me han enviado y que yo envié pero salió tal y como yo lo dije unas cifras que nos enviaron a nosotros como parte de, de las medidas de las estadísticas reales que han estado eh, eh, sumando los que han estado eh, ahí eh, ahora en el estado que han visto que es diferente que se nos estaba hablando mentira. Yo le dije a ustedes, se estaba muriendo al principio. ¿Cómo es posible que cuando estaba en expansión la pandemia, nosotros, cinco muertos, seis, en marzo, llega abril, ocho, llega mayo, con la cuestión de las elecciones, 10, 12, llega julio, 15, llega agosto, 18, y ayer 29. Que es mucho para un trapo de país, un bolsillo como este. Sí, ya yo me harté de decir que a medida que se hagan más pruebas, más, más positivas van a salir, y por eso se necesitaba de intervenciones directas y de hacer una mayor cantidad de pruebas para saber en promedio, ¿cuál es la proyección real de nuestra cotidianidad? ¿Y qué cantidad de positivos tenemos? ¿Y qué cantidad de muertos reales hemos tenido? Para que la gente sepa que no es un relajo. Pero como ningún profeta había recibido en su tierra, ahora sale eso publicado y vamos a ver ahora entonces. Ojalá le hagan caso a este primer comentarito pequeño que hice. Si fuera yo sin ser médico, le hicieron un trabajo extraordinario para frenar el crecimiento del COVID-19. Pero parece ser que los científicos y los cientistas y los técnicos biológicos y los maestros monstruos de la NASA, los biólogos, los médicos químicos, los especialistas en virología, en, en, en genética y en todas las demás hierbas aromáticas, No saben ni papas, porque estamos cada vez peor. allantándole a la gente que estamos bien, comenzamos a abrir antes de tiempo. Buenas noches, dígame. Buenas noches.